Hola Elian, bienvenida. Un gusto que estés acá en la Casa Creativa. Gracias por haber aceptado la invitación. Eh, quisiera empezar, por favor, eh, si nos compartes dónde estudiaste, cómo fue que empezaste en este mundo eh, de la ilustración al que te dedicas y qué visiones tenías en aquel momento para proyectar hacia el futuro, qué querías dedicarte en aquel momento, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Pues yo estudié en Senati. Y desde un inicio, en Senati, en, en Lima, y desde un inicio me, me llamó la atención, el, el, o sea, el mundo, el mundo artístico, o sea, las artes, la pintura, este, pero mis, de algún modo mi familia como lo veía mal que estudié la carrera de artes, sí, porque lo asociaban con arte y, y gente moneándose, fumando debajo de un puente, ¿no? Entonces fue cuando... De algún modo, este, les hice una trampa y, y entré a la, a la carrera de diseño, que se parece, mu que se parece muchísimo. E incluso, eh, mis maestros son de Bellas Artes, o sea, mi maestro de semiótica, el, el maestro Uceda, la maestra eh, Margarita, que fue eh, alumna de, de Fernando de Cislo, entonces, estuve, tuve mucha suerte, la verdad. Y, de, y siempre he dibujado. Y, y me emociona, hasta el día de hoy me emociona dibujar. Puedes creerlo. <risas> Una segunda pregunta que quisiera hacerte es: si tienes algún método eh, para producir, si tienes alguna secuencia lógica, alguna metodología, eh, eh, si tienes algunos fetiches o formas para crear. Y sobre todo, si hay temas, ¿cuáles son los temas que más te interesan para desarrollarte y cuáles no? ¿Cuáles son los que no les haces tanto caso, digamos, a nivel profesional? Claro, o sea, tú te refieres a mi modus operandi. <risa> bueno, este en sí no tengo un modo, no, o sea, yo sería una pésima eh, eh, serial asesino, pésima. Así, porque, a ver, para empezar dejaría rastros por todos lados. O sea, y por otro lado también, este, no me caso con una sola cosa, o sea, en, en, en, primero empecé con el pincel japonés y la tinta china, porque me atraía mucho la cultura japonesa. Este, A la par, eh, practicaba kendo, porque asocio mucho el cuerpo y, bueno, a mi modo superante sería ese, entonces, el cuerpo... Que lleva al mundo interior, ¿no? o sea, lo exterior lo mando al interior. Entonces, en un inicio entrenaba kendo y hacía pincel japonés, tinta china, luego hice eh, manga y de ahí hice cómic americano. Eh, fue una escuela que tuve muchos años, de ahí empecé a dar clases con esa escuela y luego eh, me cansé de todo ello y quise hacer geometría, quise llegar a ir a las bases. No iba a ser fácil porque la gente ya estaba acostumbrada a que haga trazos con, mucha, con mucho detalle. Este, irme a, la, a lo básico que son los círculos, el cuadrado, los triángulos, pues perdí muchas personas que me seguían por eso, pero pues no importa. O sea, continué con ello. Me, me, tomó, me, me costó mucho porque estaba pasando una etapa que no estaba muy bien emocionalmente. Bueno, todos, ¿no? Que fue en época de pandemia. Este, y, y, o sea, sin embargo, seguí, ¿no? Entonces, el recorrido que uno, que de algún modo lo, lo pasé, pues hasta el día de hoy han ha pasado muchas Como óleo, acuarela, también lo practico. O sea, bueno, actualmente no, no manejo óleo. Este, pero las técnicas en sí, sí las, eh, o sea, las l, la sé, ¿no? De algún modo, o sea, las la sé aplicar. Eh, y lo que no haría nunca jamás sería fotorrealismo o hiperrealismo o ilustración ultrarrealista. O sea, que parecen fotos foto. Eso nunca lo haría, qué hueva. <risas> Bueno, reconociendo ya esta forma tuya, como bien dices, tu modo operandi del de, de asesino serial, y, y sabiendo que transitaste por varios temas, inclusive culturas en tu proceso formativo, eh, en esta tercera pregunta quisiera enfocarla particularmente a este trabajo tuyo que, que ahora estamos, bueno, que está exhibiendo desde la revista Forbes. Si nos quieres contar la historia, cómo fue que llegaste de de la manga japonesa a, a México y en México que tuviera la chance de que tu trabajo se vea en espectaculares por, por las calles y en una revista, diría yo, un poco ajena a la práctica artística. ¿Cómo fue que, que llegó tu trabajo ahí? Bueno, en el, do, el año pasado, 2021, en este proceso que te comento de, de que emocionalmente estaban, pues, muchas personas no lo hemos pasado bien. Este, por momentos realmente, ¿no? Porque uno, porque uno es cíclico, ¿no? Este, empecé a hacer este, eh, estas ilustraciones que salieron a Ford, ya las había hecho el año pasado. Y años antes ya había hecho los bocetos, o sea, yo los tenía guardados. Solo que, como la gente ya me conocía por hacer ilustración casi, casi cómic americano, que es mucho detalle, mucha, muchas sombras, y, o sea, es hermoso, me encanta. Pero sentía que, que me, me llamaba la atención mucho la geometría. ¿no? Este, entonces empecé a ilustrar esos personajes y luego eh, pasan casi que seis, siete meses, ocho meses. En, por ejemplo, en marzo hice los primeros personajes y lo compartí en mi Instagram. Y en noviembre y diciembre me empieza a contactar el director creativo. De la agencia que se dedica a hacer todo, todo Force latinoamericano. Entonces empezaba a ver mi book, dijo: Oye, nos interesan las ilustraciones, va a haber un, un nuevo proyecto de Force Pocket, ¿no? Y va a venir el proyecto de Force Woman, ¿no? Que queremos personajes tuyos en este, eh, para este lanzamiento, ¿no? Y yo estaba como que, o sea, así como que, no, no, no me lo esperaba, la verdad. Y. Y pues llega y me, me pidió dos personajes que ya estaban, que es una chica que tiene el cabello como un sol y la otra chica era una de cabello azul, ¿no? Entonces ellas dos me piden y luego hago dos más que me piden para, para que sea como una serie de chicas que iban a salir constantemente en, en el evento, en las redes, en el MailChimp, en pues eh, en su LinkedIn, están en, to está en todos lados, e incluso eh, cuando estaba saliendo del trabajo, lo vi en un, en un panel publicitario así inmenso, en el Pedregal, ¿no? <ríe> o sea, y yo cuando lo vi, eh, fue muy rápido, no le tomé fotos, o sea, te juro que ya que, cuando saqué mi celular ya había pasado, o sea, ya, nada más me quedé así, y sí me la verdad es que sí, me emocioné un montón, y dije, guau, qué bien se ve, así como que... Este, y de ahí, pues, me este, fue mi caso contenta, ¿no? y contenta. Dije, ¡ay, qué maravilloso! Y hasta el día de hoy tengo contacto con Mariano, Mariano, y con las otras personas que también, el relacionista público, que me cae muy bien. Entonces, eh, fue una buena, fue y es una buena oportunidad, la verdad. Bueno, por última instancia, la cuarta. Eh... El cuarto espacio que habitamos en esta casa simbólica, que es la casa creativa, es, eh, queremos entrar a tu habitación en la que nos cuentes ciertas cosas más personales, que hablamos del futuro, qué vienen, qué proyectos qué, qué proyectos vienen para ti, que nos revelaras algún algo que nadie sepa y que nos puedas compartir ahora, eh, qué, qué estaremos esperando de ti, lo que resta el año o el próximo, no lo sé, pero qué viene para ti. A ver, algo que, algo que he aprendido de la vida es que, que uno hace muchos planes y al final no, nos tumban todos los planes. <ríe> o sea, en, un, en el inicio del año estás entusiasmado de que no, voy a hacer este, voy a hacer lo otro y voy a desarrollar esto. Y va pasando el tiempo y sí logras algunas cosas, pero otras definitivamente se caen, o sea, se tumban, o sea, eh, yo... yo Puedo decirlo desde, desde mi perspectiva de vida, ¿no? O sea, pues yo soy casada, soy divorciada, está en algunas relaciones, ¿no? Y, y es, algo, es algo muy personal, ¿no? Pero uno a esta edad se creería, y esto lo voy a decir abiertamente, ¿no? A mi edad, tengo 34, uno creería, no, es que ya me imaginaba con hijos, ¿eh? me imaginaba con una familia, yo me imaginaba con el perro, bueno, tengo mi perrito, ¿no? Este... Pero a lo que voy con, con, es, con esta idea es que a veces hacemos planes y no se, no, no, no se concretan, porque la vida de algún modo es así, ¿no? Entonces, en cuestión artística, eh, yo nunca pensé que iban a suceder algunas cosas, ¿no? ¿no? Es más, ni siquiera pensé que iba a llegar a la geometría, para empezar, lo que es la ilustración actual que estoy haciendo, pero a futuro eh, siento que va a ir va a seguir siendo geométrico y quiero unir entre una mezcla de costura pero también música o sea porque me interesa mucho la música todo el día siempre estoy escuchando algo y, y foros de me meto a foros como si como si como si supiera que es la, esta este programa para música y ahí estoy leyendo qué están escribiendo no entonces me escucha la música la vibración que tiene que... Es, me estoy conectando más con ello. Entonces, el, a futuro, eh, pues viene eso, ¿no? O sea, geometría, postura, música. A ver qué más. O sea,